Tenemos una super noticia que daros. Eh, os vamos a hacer un adelanto porque no la podemos decir hasta el lunes. Es un secreto hasta el lunes. Y la verdad es que nos hace un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. No sabéis cuánto. Muchísima ilusión. Eh, hemos trabajado mucho en ello. Llevamos un año trabajando que no es fácil porque compaginar el trabajo aquí con los animales, con toda la responsabilidad, más el tiempo extra que nos llevaba a hacer esto. Pues nos, nos vamos a mentir, nos ha costado muchísimo esfuerzo, pero ha compensado toda la ilusión que, que le hemos puesto. Y bueno, ¿qué tienes tú que contar de pues, la sorpresa del lunes? A ver, como es una sorpresa, eh, pues es difícil porque no se sorpresa? puede. La idea es que no podemos. Tenemos que intentar eh, explicar la ilusión que nos hace y un poco. En, porque para nosotros es muy importante, pero no podemos decir exactamente lo que es, con lo cual. Eh, sí que os puedo decir que hemos intentado reflejar los más de 10 años que llevamos rescatando animales y, y salvando vidas y muy importante, cómo ha ido cambiando nuestra visión del mundo y nuestra percepción de los animales y cómo se ayudan los animales en todo ese tiempo, que para mí eso es súper importante tan importante es salvar vidas como el mensaje que tras al mundo Y ya son 11 años rescatando animales considerados de naranja. Y la verdad que el segundo año parece que, que estás cómodo, que sabes, pero el cambio personal que tienes es, es brutal y la forma de ver el mundo y de entender sí. todo. Y ahí tienes muchísima razón. Sí. Entonces, pues, eh, el lunes, pasado mañana, pues os daremos la sorpresa, no os podemos contar más. Sí. al <risa> Algarrobito ya lo sabe. Y Fresno... y Fresno también lo sabe, él lo super sabe. Sí, <risa> él lo requete super sabe. Así que bueno, está todas atentas al lunes, os lo contaremos y os lo mostraremos y esperamos que os guste mucho. Sí. Besitos. Y, y una cosa, Laura, que es la presidenta de Fundación Santo de Vegan. Y yo, Eduardo, eh, somos los fundadores del santuario. Para si alguien que se haya incorporado, que nos siga por redes últimamente, no lo sepa. Y nosotros empezamos el proyecto hace 11 años prácticamente. Y bueno, y, y para que lo supierais, para que contextualicéis un poquito. Y nada, pues, pues ya está. El lunes. Chuchu.